Querido yo, por favor, dejemos de luchar por alguien que no nos quiere, dejemos de estar pendiente de alguien a quien no le importamos, dejemos todo, seamos libres, valdrá la pena. Llegó el momento de dedicarnos un tiempo, a veces estamos tan preocupados en otras personas, en hacerlas feliz, que nos olvidamos de hacer feliz a la más importante, nosotros. Por eso hoy, he decidido hacer a un lado todo y a todos, y dedicar un tiempo para mí, para entender, para ser feliz, para ser libre. Hola, soy Ricardo Niño. Bienvenido a BeLifers. ¿Cuántas veces te has dicho eso? ¿Nunca? Bien, es el momento de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo no hay nadie más importante que tú yo. Antes de continuar, quiero que entiendas que estas palabras están dedicadas para mí y para ti. Para esa persona que lo da todo y más, por querer encajar, por recibir amor. Esa persona que a veces se siente incapaz y solo, pero que aún así continúa. Sí, nuestro yo interior. Querido yo, no es fácil para mí dedicarte estas palabras. Quiero decir que me apena permitir que hayas sufrido tanto por personas que no nos valoraron. Te exigí mucho, cuando ya no podías. No te valoré y dejé que los demás se burlaran de ti. Míranos, hemos aguantado tanto. Humillaciones, decepciones, rechazos. Y lo peor es que nunca hicimos nada para evitarlo. Nos creemos poco, y eso eso me hace daño. No te estoy reclamando absolutamente nada, aunque me ha costado un poco. He entendido por qué has actuado así. Pero me duele. Me duele que a veces seas tan egoísta conmigo. Somos un mismo ser. ¿Por qué nos hacemos sufrir así? ¿No ves que tus palabras me hieren? No sé, no soy muy atractivo que digamos. Me cuesta mucho encanjar entre los demás. Me he tropezado muchas veces, me he caído y se han burlado. He llorado por cosas verdaderamente estúpidas, pero... ¿Y eso qué? ¿Sigo aquí y no? Dando la batalla. Porque sé que puedo continuar, porque sé... Sí, aunque el camino no será fácil. Sé que puedo cumplir cada una de mis metas. Pero no quiero hacerlo solo, no puedo. Te necesito. Necesito que me apoyes, necesito que confíes. Si tú no lo haces, nadie más lo hará. Te he decepcionado, lo sé, y muchas veces no hice nada para reparar el daño. Te he abandonado por otras personas, por personas que luego entendí que no me querían. Me lo dijiste una y mil veces y no te hice caso. Perdón, perdón por no creerte cuando me advertías que esa persona nos estaba engañando. Perdón por permitir que se burlaban de nosotros. Pero necesito que reconozcas que también me has fallado. Nos hemos dejado cegar por una sonrisa bonita, nos hemos cortado las alas para dárselas a alguien que no las merecía. Y, sabes, a pesar de eso, me atrevo a decir que tenemos nuestras virtudes. Querido yo, solo mírate. Eres todo lo que quiero ser en la vida. Eres perfecto, así como eres. Eres inteligente, agradable. Y siempre intentas sacarle una sonrisa a alguien, aunque estés en tus peores momentos. ¡Vamos! ¡Eres la persona más fuerte que conozco! Te he visto trabajar duro para ayudar a tu familia, te he visto quedarte hasta noche estudiando para ese examen del día siguiente, te he visto ayudar a tus amigos, sé lo difícil que es para ti llamar a alguien así, pero lo has hecho porque te has dado la tarea de confiar, incluso te he visto llorar por ellos. Porque esas personas, que alguna vez llamamos amigos, nos han fallado, y te he visto hacer feliz a alguien a quien nunca le importamos, esa persona que solo nos buscaba cuando necesitaba, esa que nunca estuvo ahí para nosotros, te entiendo, entiendo que estés dolido, que no quieras confiar en nadie, te comprendo, porque recuerda, somos uno, y si tú sufres, también yo. Pero es nuestro momento, vamos a creernos un poco más. ¿Qué te parece la idea? Dejemos de ver nuestros defectos, que si tenemos el cabello muy corto o muy largo, que si nuestra estatura no es la que queremos, que si estamos gordos y pare de contar. ¿Qué importa todo eso? Dejemos de criticarnos y agradezcamos porque tenemos vida. Si hay algo que no te permite seguir, entonces cambia. Hagámoslo juntos estás solo, yo te apoyo. Así como me apoyaste en los peores momentos de mi vida. Si llegó el momento de atenderte mi mano, lo haré con los ojos cerrados. Iniciemos desde cero si quieres, pero hagámoslo. No nos permitamos caer, no otra vez, vamos a elegir nuevos amigos. ¿Quieres? Vamos a conocernos mejor, a elegir bien a las personas que queremos cerca, para que ya no nos hagan daño. Es momento de ser un poco duros. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y decir basta a quienes aún nos pisotean. Pero esto solo lo podemos hacer juntos. A veces me gustaría que dejaras de ser un poco cruel conmigo. Si alguien nos dice que no nos vemos bien, ¿por qué no creerle? Sé que han fallado miles de veces, pero todos merecen una oportunidad, ¿no lo crees? Querido yo, ¿por qué nos creamos obstáculos? ¿Por qué me creas obstáculos? Si sabes que quiero crecer, quiero viajar, conocer, ser feliz, ¿por qué no me crees capaz? ¿A qué le temes? Al fracaso. Yo también. Y tener miedo está bien, eso demuestra que estamos vivos, que no permitamos que ese miedo absurdo nos impida seguir. Por favor, vamos, podemos con esto. Yo sé que sí. Vamos más allá, vamos a conocer el mundo, vamos a comernos el mundo. Dejemos a un lado a las personas que nos hacen daño con sus comentarios negativos. Ellos, ellos no se valoran. Porque ese no es nuestro caso. Nosotros somos distintos al resto. Somos soñadores e inteligentes, somos perseverantes, insistentes, un poco tercos debemos admitir, pero somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Vamos a ser nosotros mismos. Sé que nos hemos obligado a cambiar por alguien más, dejando a un lado nuestra esencia, pero llegó el momento de ser nosotros. De que nos conozcan por quien en realidad somos. Recordemos aquellos momentos de felicidad y riamos. Riamos hasta llorar, hasta sacar todo eso que llevamos dentro. ¿Sabes qué quiero? Quiero ser feliz. Quiero que ambos lo seamos. Quiero reír, divertirme, salir, disfrutar mi vida. Quiero hacerlo contigo. Sé que en estos momentos estás muy ocupado en cosas del trabajo, pero no me hagas a un lado. Siempre me has tachado como alguien soñador, aventurero, pero... Pero dime, ¿qué puedo hacer? Así soy. Y así eres, solo que no lo quieres admitir. Aún así debo agradecerte, porque me has permitido estar en pie. Gracias a ti hoy soy yo. Gracias a ti he llegado hasta donde estoy. A veces ni yo me lo creo. Gracias por no permitir que desistiera en los peores momentos. Tengo que agradecerte. Sé que debo hacerlo. Gracias por ser tan duro, porque ahora entiendo que todo fue por mi bien. No sabía qué hacer y ahí estabas tú, tomando las decisiones de mi vida, bueno, de nuestra vida, porque siempre me ha dado temor a involucrarme en cosas importantes. Por eso aprovecho este momento y te pido perdón. Perdóname por abandonarte cuando más me necesitabas, pero también quiero decirte que He cambiado, hoy soy mejor que ayer, puedes estar seguro de eso y quiero pedirte algo. Confía un poco más en mí, no te vas a arrepentir, lo prometo. Querido yo, sé que me he equivocado miles de veces y entiendo si no me quieres escuchar pero quiero decirte que te quiero, te amo y nada me haría más feliz que verte feliz. No dejemos de soñar, ¿sí? No permitamos que alguien opaque nuestra luz. No te imaginas cuánto te admiro. A pesar de todo lo que hemos pasado, continúa siendo fuerte, muy fuerte. Estoy orgulloso de ti.